Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, eh, para comprender la carga aerodinámica lo primero que tenemos que comprender es cómo funciona un perfil, un perfil alar. Eh, todos los alerones de los coches nacieron como alas de avión, dadas la vuelta, luego veremos, con lo cual vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un perfil genérico de, de aviación. Eh, lo primero que tenemos es eh, una parte delantera más redondeada, que es donde impacta el aire, es el Leading edge, eh, veis que la nomenclatura básicamente es en inglés porque es que eh, el, el, casi el 100% de la literatura es, es en, en inglés, con lo cual hay que acostumbrarse un poquito a, a utilizar estos términos. Y el borde contrario es el trailing edge, es donde sale el, el aire. Eh, nuestro perfil tiene una longitud, ¿vale? un, bueno, una longitud en realidad es una anchura si lo miraras desde arriba, pero digamos una distancia entre el, estos dos, eh, entre el punto de entrada y el punto de salida, es lo que se llama la, la longitud total o el, el cord que dicen. Podemos definir también una anchura máxima, el thickness, la, la anchura máxima que tiene nuestro perfil, y eh, también es muy importante en qué mm, porcentaje del cord, en qué porcentaje de su longitud, se alcanza esta anchura máxima. Y aquí encontramos las primeras diferencias. Hay una serie de perfiles que son simétricos, que la mitad de arriba y la mitad de abajo son iguales, y otros que son asimétricos, la parte de arriba y la parte de abajo son distintas. Eh, nosotros tenemos una cara no superior, sino simplemente una cara más curvada, que es lo que se llama el extra 2, y una cara más recta para entenderlo es un camino más corto que es el intra 2. Y eh, la línea que separa eh, los puntos medios de este perfil alar en cada uno de, las, de los puntos es el, el camber line, es el, digamos la línea central de, de este ala. Lógicamente, si es un perfil simétrico, este camber line sería una línea recta y si es un asimétrico, sería una curva. Y por último, podríamos definir un ángulo de ataque de este perfil respecto al flujo. Es decir, si nosotros colocamos el perfil. Completamente horizontal, en el caso de un perfil simétrico o completamente horizontal, el ángulo de ataque será cero, pero nosotros podemos ir lógicamente inclinándolo, hacia arriba o hacia abajo, y definiríamos un ángulo de ataque. En el caso de los perfiles asimétricos, eh, este ángulo de ataque se define entre el trailing edge y el leading edge, el ángulo que forman con la horizontal, solemos representar con la dirección del, del flujo libre, que generalmente si es un coche, pues lógicamente es horizontal, porque vamos rodando por una carretera. ¿Qué ocurre si nosotros... Eh, empezamos a pensar tridimensionalmente, esto es una sección de nuestra ala si nosotros alargamos esta ala tendríamos otro, otro elemento más que sería el, lo que es el, el span, lo que sería la, la longitud del ala. ¿vale? Esto es importante porque existe otro concepto que es el, el, el aspect ratio, el ratio de aspecto que en el caso de un perfil rectangular es eh, la, la longitud del ala el span dividido entre el core, dividido entre su anchura. Eh, cuanto más Grande es este ratio de aspecto, más eficiente es el ala, ¿vale? Más eh, sustentación produce en el caso de un avión con menor resistencia aerodinámica. El clásico ejemplo de los planeadores, que tienen alas muy largas y muy estrechitas, son más eficaces que no un, la misma superficie y los metros cuadrados de ala con una ala más larga y más cortita. Pues bien, con todos estos elementos ya vamos a poder empezar a estudiar el flujo del aire sobre un ala genérica y cómo podemos aprovecharlo en nuestro interés en el caso de un coche de competición de deportes de inercia. Nos vemos en el próximo capítulo.